No sabe lo que tiene hasta que lo pierdes Se va y desaparece cuanto menos lo imaginas Recuperarlo cuesta mucho sacrificio A ver si puedes obtenerlo otra vez La salvación del alma no se obtiene Ni con oro, ni con plata en abundancia y si lo pierdes no queda más sacrificio Sin una horrenda expectación de juicio y fuego Hermano mío no descuides ese don precioso Que ha sido dado en sacrificio puro y santo Por el amado y sublime entre los hombres Que dio su vida para limpiarnos del pecado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 Retén lo que tienes para que nadie es tome tu corona Sé fiel hasta la muerte y tendrás la vida eterna Así ha dicho el Señor, así ha dicho Jesús Retén lo que tienes para que nadie es tome tu corona Sé fiel hasta la muerte y tendrás la vida eterna